Venga todo a vuestro sitio igual que estaba ahí antes. Venga a vuestro sitio. Igual, ¿no? No, no, no, no, parla, donde, no, puntos van al marcador. Los no, puntos van al marcador. Los no. puntos van al marcador. Venga, sentado, sentado. ¡Rana! Pero tenéis, eh, lo de salto de rana es que tenéis que saltar con las piernas juntas. A lo mejor no tenéis claro qué es lo de poner las piernas juntas o separadas. Porque vaya, algunos estabais dando como saltos y estabais como un pie detrás de otro. Creo que eso no es hacerlo con las piernas juntas. Vaya, de lo poco que sé yo. Eh, ¡Tren! ¡Tren! No se mueve el marcador, vamos a ver, ¿cuál de los dos lo ha hecho peor? Es disparo? Eh, a vuestro sitio, mirad, Héctor, no habíais salido, no habéis salido todos juntos, hay unos que han entrado por aquí, si yo hubiera dicho, si yo hubiera dicho que quiero que vayáis haciendo una cadena, os lo diríais y ibais de la mano, pero es que es trenecito, con las dos manos cogidas, ¿vale? Estabais separados, lo había hecho fatal. Venga, vamos. Eh... Pirata. que Ah, no, perdón. Aro. Tren, aro y, y caballito. Ah, sí, verdad. ¡Caballo! Puntos, Venga, sentaros cada uno a su sitio. 15 puntos para la derecha. 15 puntos, 15 puntos para el par. 15 puntos para el par. Venga, que hay en grupo que no se mueve. trae hay grupo, esto no se mueve venga sentado sentado, sentado sentado tres tres, tres. María, tú por tu lado, cuando todavía faltaban cinco o seis, tú dices, vamos, y lo otro, haz un, ahí está todo el camino sin tal, cojete, y ahí, que es duro, que qué duro, soy incapaz de hacer algo en grupo, soy incapaz de hacer algo en grupo, venga, a volver Estamos intentando la y por tercera vez, pero es que aquí... Es que no sé cómo se llama, pero es que levanto como a nada. venga, cada uno a su sitio, venga rápido. cada suelo sentado ya <risa> rana Sentaros, ya no sé si sí, no sé qué tenéis que ir. Mario, eh, ¿quién os va a regañar? Pues mira, son a las menos cinco. Yo voy a decir que os vayáis. Sentaros, Mario, que lleva todo el rato intentando ahí a ver si nos vamos. Absuelo, venga, Mario. sentado, ¿de acuerdo? ¡Impar! ¡Impar! Impar, es que, impar, impar gana inca, Impar era que el impar era el que salía corriendo y el par tenía que cogerlo, ¿vale? Poneros cada uno en vuestro sitio. Y rápido que vamos a hacer el conteo final. Sentaros el conteo final y nos vamos. Sentaros ya. Sentaros ya. Marcador, dejarlo quieto. Han sumado, han sumado, Morinati. pues volver al centro, ¿no? Venga, tenemos. Allí hay. Para el equipo par tenemos... 1, 2 más 5 eh, puntos. Y para el equipo impacto, o sea, 5 puntos más para el equipo eh, par. Y para el impacto, 4 y 3, 7, 9, 11, 13, 16. 16 para el otro equipo. Lo que significa que ganaría el equipo. ¡Impar! par ¡Oh! de hilo a